Bueno, muchas gracias por, por venir, por haberos apuntado al webinar sobre importaciones en Revit. Eh, bueno, ahora en breve se conectará el cuarto, digamos, la cuarta persona que va a estar llevando el, el webinar, Javi Roger. Y bueno, tenemos también a Luis Guillén y a, y a Inés Hielo, eh, además de Hola, mismo, además de yo mismo. A ver, Jiménez, que bueno, vamos a hablar un rato sobre importaciones en Revit. ¿vale? Eh, bueno, como ya sabéis, si habéis venido a más, a más webinars, pues la idea es más bien comentar eh, pues experiencias, ¿no? ver posibilidades que tenemos eh, dentro de la temática, más que dar una clase estructurada, ¿no? o, o tratar de, de sentar cátedra, ¿no? Es más bien compartir experiencias y bueno sobre todo aprovechar el contacto con vosotros para que planteéis cuestiones que tengáis y que nos comentéis también las experiencias que, que habéis tenido ¿no? en, en este tema y bueno pues pues eso va a servir un poco para compartir y luego también pues para como un poco <coughs> digamos eh, para hacer terapia de grupo ¿no? porque <ríe> Pues bueno, hay cosas que, que funcionan bien, y luego hay cosas que funcionan regular y otras que, bueno, pues un poco más regular, ¿no? Digamos. Pero bueno, eh, para eso, para eso estamos y para eso trabajamos, ¿no? Para que las cosas funcionen un poquito mejor. Mira, ya se ha unido aquí Javi, Javi Rollo, el cuarto que faltaba. Te oímos, no te oímos. Y a ver. El setup del micro, tal vez. Bueno, disculpad, ¿eh? que hemos ahora, tenido un pequeño problemilla técnico así, ¿no? y se ha venido. Ha tenido que mudarse, Javi. Sí, ahora, ahora sí. perfecto. Sí, sí. Ha tenido que mudarse Raudo y Veloz hasta otro sitio para poder... Esencial y telemático en 10 minutos. Bueno. <risa> <risa> Exacto. El, el más veloz a este lado del Manzanares. Bueno. Pues como decía, vamos a, vamos a empezar a ¿no? sobre, hablar sobre las importaciones en Revit. Y bueno, al fin y al cabo, digamos que la reflexión es sobre cómo traer información. ¿no? Y a mí eh, me gustan las respuestas, pero más que las respuestas me gustan las, las preguntas. Y creo que muchas veces lo interesante o una parte muy, muy importante antes de hacer nada. Eh, es, es preguntarse qué es lo que estamos haciendo ¿no? y en esa línea pues cuando hablamos de importaciones en Revit, pues, al fin y al cabo lo que estamos tratando de hacer es traer información desde otro sitio a Revit, ¿no? entonces la primera pregunta que yo creo que tendríamos que hacernos es pues, eh, ¿para qué estamos realizando esta importación? ¿no? Eh, Normalmente vamos a vamos a tener un objetivo que, que puede diferir y en función de, de cuál sea ese objetivo, pues puede que la, la respuesta sea una o, o sea otra. ¿no? Entonces, sí. yo creo que los usos principales, o digamos, los, los motivos principales por los que podemos querer traer información a Revit puede ser pues para coordinar nuestros modelos con, con otros modelos, para tener una referencia de modelado. Esto quiere decir, pues, bueno, pues tener una tener una base, ¿no? O tener algo en lo que, en lo que apoyarse. Eh, es posible también que queramos, digamos, que tengamos un diseño avanzado o que tengamos una fuente fiable de información y queramos utilizar esa información de la que nos fiamos para directamente generar elementos de modelo, eh, digamos, pues tanto como para apoyarnos directamente en la generación de geometría como para hacer replanteos de, de elementos o como, como modelo de partida ¿no? o sea, y estos son un poco algunos de los casos que, sobre los que vamos a, a sobrevolar y como os decía, eh, pues a comentar pues experiencias que creemos que, bueno, que, tienen, que tienen su interés. ¿vale? Y luego pues, también es, es interesante pensar cuál es la, la fuente de información original ¿no? y, y pues, qué alternativas tenemos, ¿no? porque muchas veces eh, tenemos como ese sesgo de rutina, ¿no? digamos que al final estamos acostumbrados, estamos en, en el día a día, estamos acostumbrados a hacer las cosas de una determinada manera, y lo que tenemos es esto y no lo cuestionamos, ¿no? Y tiramos para adelante y, y hacemos, lo hacemos siempre igual porque es como, como nos lo hemos aprendido. ¿no? Entonces, bueno, eh, partiendo de, partiendo de estas preguntas, pues uno, uno de los casos yo creo que más extendidos, ¿no? sería digamos el querer importar información para coordinación o para tener una referencia con respecto al modelado, ¿no? entonces digamos que las diferencias yo creo que más o menos son claras, ¿no? o sea, cuando queremos eh, coordinar al final lo que estamos tratando de garantizar es la coherencia entre, entre los modelos, es decir, entre las distintas disciplinas que pueden estar interviniendo en el modelo, eh, mientras que cuando tenemos una referencia para el modelado, es decir, pues información de partida que nosotros vamos a usar como base, eh, pues puede ser que, o sea, es normalmente diseño de una fase anterior ¿no? que está desarrollado en otra herramienta y, bueno, otro punto, digamos, que es claramente diferencial es que la, los archivos, digamos, destinados a, a la coordinación suelen ser dinámicos, es decir, vamos a tener actualiz actualizaciones con cierta periodicidad, mientras que, pues eh, digamos que cuando tenemos referencias para el modelado es una referencia estática, ¿no? Es una foto fija que vamos a emplear para eh, empezar a, a desarrollar el diseño sobre ese, ese input ¿no? que, que se nos requiere. En ambos casos, pues eh, lo que estamos suponiendo, digamos, a lo largo de todo el, a lo largo de todo el webinar, es que eh, pues no vamos a disponer de, de un archivo de Revit. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, Ahí se abren las, las posibilidades ¿no? de, de importación o de, de posibles formatos que podemos tener al alcance. ¿no? En el caso de la coordinación pues puede que tengamos o que nos interese hacerlo principalmente a través de pues, tres formatos ¿no? habituales que serían el CAD, el modelo de coordinación que llaman, que al fin y al cabo es un navis, ¿vale? O un IFC, mientras que bueno, cuando es una referencia para el modelado, generalmente van a ser archivos K, ¿vale? dependientemente de que sean bueno, pues, WG o otras extensiones, ¿no? Otros, otros formatos, digamos. Bien, entonces, bueno, con respecto a la referencia para, para el modelado, eh, Luis, no sé si sí, eh, como, comentarnos como... más cositas. Claro. Como tú has dicho, al final eh, cuando, cuando cogemos un archivo para utilizarlo como referencia a la hora de realizar el modelado, eh, normalmente no decidimos qué archivo es, ni ojalá pudiésemos decirlo y siempre fuese un modelo de Revit con sus coordenadas correctas y todo perfecto, pero no suele ser lo normal. Y al final, lo normal, por, por uso y por antigüedad, suele ser que nos den los archivos directamente sobre en CAD, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer primero, eh, basándonos en nuestra experiencia y en las veces que hemos tenido que trabajar, pues con ingenierías, con arquitecturas que nos daban directamente los cats y nosotros teníamos que eh, meterlos en el modelo para comenzar a modelar nosotros, en plan algunos tips y algunas algunas diferencias entre a la forma de insertarlas, vale, que os voy a ir comentando. Primer caso, eh, una cosa muy importante es que, como ha dicho Javi, eh, lo que ni decidimos con qué recibimos ni decidimos cómo lo recibimos. ¿no? Entonces, muchas veces pues, esos CADs eh, son una locura. O sea, es, es, es imposible eh, terminar la lista de cosas que, que, cada, que uno se ha encontrado en un CAD que no deberían estar ahí. ¿no? Entonces, al final, nosotros en, en la web de Modelical tenéis un, un artículo ¿vale? en el que hablamos mucho más extendido de estos preparativos para insertar los CADs dentro del, dentro del modelo. Pero bueno, os voy a hacer como unos... un, no, un resumen rapidito, ¿vale? Lo primero, eh, una cosa que estamos muy acostumbrados, o estábamos muy acostumbrados a hacer en CAD eh, todo el tema de sombreados, eh, Revit no se lleva bien con ellos, ¿vale? Entonces, muy importante siempre borrar los sombreados, o en el caso de que sean imprescindibles y no podamos, en plan, eliminarlos, siempre explotarlos, ¿vale? Explotarlos y hacer un overkill, pues yo con el comando overkill... Para reducir al máximo el peso de esos sombreados, porque una vez que se explotan, eh, es una locura lo que pueden llegar a ocupar. Luego, otra cosa muy importante es todo el tema de bloques, ¿vale? Normalmente un archivo CAD suele ser mejor cuanto más definido tiene los bloques y más y más, más complejos son, pero para traernos la eh, para traernos la Revit no queremos absolutamente ningún bloque, ¿no? Entonces, muy importante también explotarlo tanto desde la herramienta Explode o desde Burst, si queremos mantener los atributos ¿no? de texto. Pero eh, sobre todo porque al final nuestro fin de cara a llevarnos a Revit es que todo sea geometría, vale geometría pura. Entonces para ello también eh, estamos acostumbrados a pensar que el CAD es solo 2D, no pero también sabemos que puede tener una referencia 3D, puede tener la tercera coordenada. Entonces, muy importante, si realmente lo que queremos es que sea 2D, sabes, no como en el caso de una topografía, que viene con las líneas de nivel y tal, si realmente es 2D, pues no está de más pasarle un flatten por encima de cara a poder limpiar ese archivo y con el purg igual. vale. Y además, por si todo esto no fuese suficiente, eh, la vieja confiable de abrir un nuevo AutoCAD, Control c con, coordenada, con las coordenadas originales y lo volvemos a pegar. Con esto ya nos aseguramos de que se eliminan capas que están vacías y un montón de cosas pues que nos ahorra muchísimo tiempo. ¿Vale? Luis, quería matizar una Entonces, cosita que, has una vez dicho que al principio, ¿Sí? en el que has dicho, tenemos aquí, borrar, ¿Sí? so borrar los sombreados, es como la pauta más general, ¿no? Sí. Eh, si queremos conservarlos es por, eh, ¿Sí? explotarlos, porque has comentado explotar los sombreados. Realmente si tienes un, un sombreado de crucecitas y lo explotas, ¿Sí? la lías. Hay que borrarlos. Exacto, es, es solo para casos muy muy muy especiales en los que lo necesites sí o sí Y de hecho si son sólidos mejor Porque como sea el típico sombreado de rayitas cada milímetro y medio O sea, el, el peso del archivo de CAD puede dispararse a una locura Y lo peor de todo no es el peso del archivo CAD Sino lo que eso significa a la hora del rendimiento de Revit Y de moverlo luego en vistas y todo eso o sea, Entonces es verdad que eso es muy importante De cara a, a tener... Lo más limpio posible el CAD, con las menos eh, líneas y que todo sea geometría pura. vale. Entonces, una vez que ya tenemos el CAD preparado y lo metemos dentro de Revit, ¿vale? lo importante a la hora de, de insertarlo, de vincular el CAD, bueno, tenemos los típicos ajustes que generalmente suelen ser siempre los mismos, que son es los que veis ahí en la pantalla, pero eh, que, podemos actuar, que depende de cómo venga ese CAD o cómo nosotros lo hayamos dejado, pues el tema de las unidades... El tema de las capas, se puede personalizar, ¿no? Pero normalmente al final es más cómodo haberlo hecho en el CAD directamente. Una cosa importante también, lo que hablábamos antes, lo que decía Javi, que afectaba al rendimiento, pues también el tema de, de las líneas fuera de eje, ¿vale? De corregirlas. También es importante, pues, dejarlo en off porque puede dar más problemas que soluciones, ¿Vale? Entonces, bueno, y la posición, por ejemplo, eh, la podemos poner en automático porque o sea, nos saldrá la opción de coordenadas compartidas y al final, por costumbre, la acabaremos poniendo, pero no pasa nada porque automáticamente Revit nos corrige, nos dice, oye, ¿qué? no tiene compartidas las coordenadas y el CAD, así que te lo voy a colocar de origen a origen. Así que, perfecto. Lo único que, que tiene más chicha y que es más interesante es la forma exacta en la que insertamos el vínculo dentro de CAD, ¿vale? Básicamente, Revit nos permite dos formas. Una, insertarlo en vista, ¿vale? Que esto lo que implica es que el CAD se va a colocar, o sea, el vínculo, o sea, el link se crea, ¿vale? Nosotros adaptamos, o sea, traemos ese ese CAD a Revit. Pero lo que vamos a hacer es la instancia, crearla solamente en una vista concreta, ¿vale? Esto está muy bien porque nos evita muchísimo ruido. En plan, si solamente queremos eh, una cosa concreta, pues podemos cargarnoslo solo en la vista en la que vamos a modelar eso y el resto no se ven afectadas para nada. Y luego, además, en el caso de que lo necesitemos en otras vistas o lo que sea, pues simplemente copiando y pegando, se crea una nueva instancia sin penalizar mucho el rendimiento, ¿vale? En comparación con la otra opción, que sería insertarlo en modelo. ¿vale? A la hora de, que, de insertarlo en modelo, lo que hacemos con el CAD es eh, colocarlo en el espacio de modelo. Eso implica que se va a ver en, en todas las vistas, en las vistas 3D, siempre que, que el rango de vista eh, lo recoja, ¿vale? Y eso nos va a afectar para bien o para mal. Vamos a poder ver su posición real 3D en el espacio, pero también nos va a generar un mogollón de ruido. ¿no? Entonces al final depende un poco de las necesidades reales que se tengan. Y luego una, una cosilla, eh, a la hora de insertarlo en el modelo, que es una cosa que, que siempre vemos muchas dudas en foros y tal. Eh, si nosotros lo que nos interesa es que luego ese CAD se pueda cortar, se pueda adaptar cuando cuando cogemos, cuando cogemos las, las cajas de referencia y tal. Es muy importante no colocar directamente el CAD en el espacio de modelo, así de forma libre, sino colocarlo dentro de un elemento clasificable dentro de Revit, por ejemplo, una masa. ¿vale? Entonces, a la hora de, de colocarlo en el interior de una masa, o sea, se abre una masa, se crea in situ, se colocan los CADs y luego se guarda. Eso es lo que nos vamos a conseguir, es nos va a permitir cortarlo, nos va a permitir filtrarlo, nos va a permitir un mogollón de, de opciones que no nos permite si lo colocamos directamente. Y por último, eh, de cara a la visualización de, de los CAT, en plan, simplemente comentar lo que al final eh, siempre vamos a poder controlarlo desde, desde nuestra, la propia configuración de visibilidad de la vista. En la acción de objetos importados, ahí tendrás tu listadito de todos los CAT, y si despliegas, puedes llegar a ver las líneas y, y poder modificar los, los los colores y todo eso, ¿vale? Veramos, estas serían como las referencias de cara, de cara a, a colocar los CADs, los ¿vale? Ahora, eh, para contaros algunos tips y una herramienta muy interesante, eh, os paso con Javi. Sí, un contando. poco en el hilo que venías contando, incluso quería añadir que cuando introduces un cat dentro de tu vista eh, de Revit, a veces la, puedes tener una planta de 2000 metros cuadrados, mover eso es una locura. Entonces, está muy bien la práctica que, que ha introducido Luis, que es la de ir, ir haciendo scope boxes. Incluso si la, si la planta tiene, tiene inclinaciones, ¿no? que luego para, para modelar es un poco in incómodo ir, ir en diagonal, bueno, pues los scope boxes pueden ponernos en ortogonal y, y encuadrarnos un espacio de trabajo que una vez completado pasa, podríamos pasar al siguiente. Vale. Eh, cuando ponemos un CAD dentro de una vista de Revit, podemos luego más adelante, creo que sale alguna imagen, podemos comparar que es, de, depende cómo la configuremos, grosores y demás, podemos hacer esto que ya el 2020 de Revit, eh, perdón, de AutoCAD eh, proporciona, que es poner dos planos. Generalmente, pues antes de insertar tu CAD, exportas esa vista de Revit y haces una pequeña comparativa en dos colores, bueno, en tres, porque hay un gris también que es los elementos que no varían. Y te puede hacer una visión muy rápida de qué elementos son nuevos, eh, qué elementos permanecen... Bueno, un golpe de vista rápido, es bastante práctico a la hora, para no estar buceando dentro de Revit en, en ver qué ha cambiado, ¿vale? Eh, una de las cosas que suele pasar también es que cuando nos dan un CAD, a veces, pues... Pues bueno, ese CAD eh, ha sido de producción, ¿no? Entonces, a lo mejor ellos han, impri ah, han impreso... Eh... Sí, pasamos a la siguiente... Han impreso sí. eh, directamente bueno pues lo que querían visualizar en un PDF y luego te mandan el archivo nativo de CAD. Y, y bueno, ahí hay 100.000 capas que, como le des Lion, pues la lías la, la un poco. Entonces, eh, bueno. Hay que, hay que ser muy minucioso con esto. Eh, cuando llegan, por ejemplo, lo que quiero decir es que muchas veces, por ejemplo, las nubes eh, funcionan, las nubes de revisión funcionan muy bien en presentación, no tanto en modelo, que es el, eh, eh, que es realmente el CAD que nos vamos a insertar. ¿no? Bueno, ahí hay un poco de, de ajuste en esas escalas, a mí eso me ha dado un poquito de problemas. Una cosa que quería eh, remarcar bastante es cuando nos dan los, eh, los iconos, ¿no? o sea, la, la, la simbología en CAD... Eh, si lo que realmente estamos marcando es un punto, porque es donde vamos a insertar nuestra familia, estaría bien eh, que, que ya vinieran preparadas así. ¿no? Nosotros normalmente hacemos un, un cálculo de tiempo incluso de una pequeña manipulación de esos CAD pues para, como veis ahí a la derecha, eh, poder centrar un ASPA para, para, para encontrar el punto central de donde vamos a, a, a posicionar nuestra familia, ya sea a mano o incluso de una manera más automática con, con Data Extraction. Eh, otra cosa que quería señalaros es que cuando explotas un bloque y este bloque como es ejemplo de la derecha tiene tres capas, el bloque está en una capa y hay dos objetos y hay varios objetos dentro en dos capas. ¿no? Cuando explotas tienes tres capas. Eh, bueno, Esto si son 100.000 bloques se complica y como ha dicho antes Luis creo que la mejor solución es la de copiar y pegar en coordenadas darle la capa que tú quieras y Dale, volver bestia, a hacer ¿no? todo el jueguecito de purgar, eh, a, eh, flatten y, y volver a pegar. Así que siempre calcular que hay un tiempo de manipulación de estos CADs. Vale, otra cosa, mira, aquí ya sale, eh, lo que quería haceros ver también es que con los grosores de línea dentro del CAD, dentro, perdón, dentro de Revit, eh, tanto si ese CAD, como decía Luis, en la vista, si no, no podríais. Pues, eh, os permite ponerlo adelante o detrás, ¿no? Como yo ahí, como ya veis, ahí mis bloques de CAD, que son los cianes, el color cian, pues ya tiene el aspa para marcar el centro y mis eh, sprinkles tienen también el, el aspa para marcar eh, que están bien posicionados al centro. Entonces, bueno, cambiando un poco de arriba a abajo, incluso el grosor, pues podemos verificar en una planta a golpe de vistazo si, si todo está en correspondencia. Creo que podemos pasar a la siguiente. En pasado. Vale, pues eh, al, al pie de lo que has dicho justo, que me ha acordado de una cosa que muy interesante que nos ha pasado hace unos días, eh, cuando has dicho lo de insertarlas eh, el, cuando tenemos insertados los CADs dentro de nuestros modelos, ¿vale? Y utilizamos Scopebox Box para, eh, acoge, para cortarlos y acotarlos, eh, hay que tener en cuenta que si la Scope box, eh, está girada para cambiar eh, la rotación de la vista eh, de trabajo y tal. Eh, a la hora de insertar esos cats en vista, no en modelo, sino en vista, tienes que hacerlo antes de aplicar la scope box. Si lo haces una vez aplicado el Scopebox, puede no recibir bien el giro y, y la diferencia no es muy notable, pero a lo mejor es una diferencia de 1 o 2 grados que de repente hace que cuando saques los planos eh, todo esté horroroso y nada coincide y cunda el pánico, así que... Plan, con el CAD siempre tenemos. tenemos siempre hay Mucha mucho razón lo que, tienes, lo que has dicho Luis y también cuando haces reload, si tienes puesta la scope box, se posiciona ah, como este esa eso. scope. Bueno, pero ya vamos, vamos a, a olvidarnos del de CAD como, como referencia, ¿vale? Y ahora va, vamos a, a ver qué tenemos que hacer para. Ok, ya nos lo han dado, ya hemos visto que está bien. Y, y hay una cosa que está tan bien que de hecho la queremos insertar directamente en nuestro modelo, ¿vale? Entonces, cuando tenemos esa geometría CAD y queremos introducirla dentro de nuestro modelo, tenemos básicamente dos formas. O estudiamos su geometría o estudiamos los datos que ésta contiene, ¿vale? Entonces, ambos prácticamente utilizan eh, las mismas herramientas que son CAD, eh, Revit e incluso si, si queremos automatizar parte, que es lo que yo os voy a contar ahora, Dynamo, ¿vale? Pero difiere la forma en la que lo cambian, en la que lo usan, ¿vale? Y, y los flujos de trabajo. Entonces, os lo voy a explicar muy rapidito, ¿vale? En el caso del modelado por geometría, lo que partimos es, igual que igual que en el modelado por datos, del WG, ¿vale? Este WG, como hemos comentado, lo limpiamos, lo dejamos feten y lo metemos dentro del modelo. Una vez que tenemos eh, el CAD dentro del modelo, con Dynamo lo que vamos a hacer es leer su geometría, ¿vale? En el caso que os he puesto pues queremos colocar las mesitas ¿vale? en su posición. Entonces, como no nos han puesto el aspa, que Javi exigía y pedía, por favor, pues vamos a tener que coger y meternos, sacar la geometría de los círculos, cerrarlos, sacar el centro, y una vez que ya tengamos el centro posicionado, pues vamos a colocar los elementos, ¿no? Esto sería un ejemplo de, pasando de CAD a Revit, de Revit a Dynamo, cocinado en Dynamo y vuelto a poner en Revit, cómo podríamos conseguir esas mesitas, ¿vale? En el caso del modelado por datos, arrancamos de la misma manera con nuestro CAD, pero lo que vamos a hacernos es no fijarnos tanto en la geometría, sino en los datos que esta contiene. ¿vale? Por ejemplo, en los bloques. En este caso, pues la mesita tenía su posición en X, su posición en Y y su rotación, que realmente es lo que a nosotros nos interesa, saber el, el punto de colocación de esta. ¿no? Entonces, con una herramienta de AutoCAD que se llama Data Extraction, ¿vale? vamos a coger y vamos a, a, a sacarnos la información de, por ejemplo, ese bloque. ¿Y qué información vamos a coger? Pues estrictamente la que nos interesa a nosotros. Posición en X, posición en Y, Z y rotación. Entonces, al final lo que tenemos es que sin necesidad de haber pasado por todo ese proceso de limpieza, de, de cuts, de esta geometría sí, esta geometría no, que el círculo esté cerrado, que no esté cerrado, lo que hemos obtenido es la información estricta que necesitábamos en Dynamo para producir esos elementos dentro de Revit. ¿no? Entonces, una vez que tenemos esta información... Lo pasamos a un CSV, a un, a un elemento de intercambio de información, como puede ser CSV, puede ser un formato Excel, puede ser eh, cualquier tipo de formato de intercambio, ¿no? Lo leemos con Dynamo y directamente ya tenemos estos puntos que antes teníamos que cocinar y calcular, ¿vale? Conocemos los puntos, conocemos la rotación, con los nodos que nos da Dynamo colocamos los elementos y sencillito, ¿vale? Al final, cualquiera de las dos opciones son completamente válidas, ¿vale? La única diferencia es que al final, cuando modelas por geometría no necesitas ese ese ese elemento de ese archivo de intercambio de información, como es en el CSV, en el caso que os he enseñado, pero lo que sí necesitas al final es cocinar la geometría, limpiar los cuts y todo eso. Sin embargo, en el modelado por datos, a lo mejor tienes que dedicar eh, cierto tiempo a examinar esos datos y ver exactamente si, si son correctos, si el punto de inserción del bloque está donde debe estar y todo ese tipo de cosas, pero una vez que lo tenemos hecho... Eh, es mucho más rápido. Y de hecho, los, los test del Data Extraction se pueden guardar, se pueden hacer, se pueden volver a sacar en el caso de que se actualicen los CAD, todo ese tipo de cosas. O sea que es bastante cómodo, incluso luego de cara a actualizarlo. Entonces, estas serían como la, las dos formas básicas de modelado, ¿vale? viniendo de CAD. Entonces, sí, ahora o sea, os voy a dejar a... con. Sí. Sí, sí, Javi. No, respecto a lo que comentabas de. <coughs> que es, es muy importante, ¿no? Se si nos podemos encontrar. O sea, tanto la, la fase de limpieza ¿no? de los cards cuando los vamos a utilizar es fundamental. O sea, menos es más. O sea, tenemos que siempre eh, aspirar o, o intentar tener solo lo que necesitamos, en las cosas que metemos en el modelo. Y luego por otra parte, de lo que comentabas de los bloques, pues a veces, pues, traen trampas. ¿no? O sea, pues eh, puede, puede que cojamos el parámetro de rotación, pero que aparte el bloque esté rotado dentro del dentro de <risa> Del CAD, ¿no? es decir, que al final tienes que hacer como una composición de rotaciones o bueno, cosas, ¿no? casos que, que, que podemos encontrar. ¿no? Así que es importante digamos echar un vistazo y ser un poco cuidadoso cuando, cuando vemos ¿no? cómo vamos a atacarlo. ¿no? Es curioso ver cómo cada vez que hacemos una interjección de estas para hablar de otro problema que, que nos hemos encontrado en CAD, el resto de los que estamos presentando hacemos todos asentimos diciendo sí, sí, sí. sí. Hemos... Nos... Y, seguro, y seguro que la gente en su casa está haciendo lo... el mismo gesto diciendo sí, sí, sí, que es verdad. Es para que eso es estamos verdad. un poco aquí también, ¿no? Así como que... para sentar ese feeling que tiene todo el mundo y... y, bueno, pues recoger un poco todas esas sensaciones y como que nunca las has terminado de leer pero ya es la quinta vez que lo ves, ¿no? Y, hay... y tienes compañeros que también lo han sufrido. Sí. Esto hay que comentarlo ya. Sí. Pero bueno, hasta aquí el, el tema de, del modelado directo utilizando DWG, ¿vale? Entonces, ahora os dejo con Inés, que os va a contar otras formas, con otros formatos, de cara a, a, a utilizar el, el mismo modelado, pero de distinto origen. Exacto, uso directo para el modelado, pero con diferente origen. Sí, si ¿Sí puedes pasar, porfa, Luis. Sí. Bueno, es pasa tú, anterior. Javi. Controlado sí, tú. Vale. Bien. Vale. Bueno, pues nada, aquí hemos querido incluir un, un ejemplito muy, muy sencillo de que ha sido moderado en Rhino con ayuda de Grasshopper, ¿vale? Entonces, eh, un poco los objetivos que, que estamos aquí persiguiendo es que todo el mundo entienda que podamos, podemos incorporar información de diferentes softwares dentro de Revit y que ese es un poco el objetivo que tenemos, ¿no? Queremos la interoperabilidad entre los softwares. Entonces, eh, un poco al hilo de todo lo que ha dicho Luis y lo que ha dicho Javi, queremos incorporar tanto geometría como información. En este primer caso, si puedes pasar, por Javi. Eh, lo que queremos simplemente es utilizar esta geometría compleja que Rhino nos permite modelar y que en Revit sería un dolor de cabeza, eh, para, pues para luego trasladarla a Revit dentro de nuestro proyecto. ¿no? Entonces, para ello podemos utilizar eh, uno de los formatos que nos ofrece Rhino, que sería el formato ACIS, ¿no? formato SAT, eh, que simplemente podemos exportarlo en nuestro Rhino eh, con una serie de configuraciones que son muy básicas. Eh, a la hora de elegir la configuración elegiríamos AutoCAD, que eso ya nos, nos haría las funcionalidades que queremos, y eh, si pasas, Javi, por favor, podríamos eh, meterlo eh, dentro de, de Revit en un elemento como una masa. Esto también tiene mucha relación con lo que ha explicado antes Luis, de que si queremos, por ejemplo, cortar un cart, lo tenemos que meter dentro de una masa. Esta masa que metemos también eh, puede ser seccionada, la podemos ver en diferentes plantas y nos ofrece pues, todas las funcionalidades que tenemos dentro de Revit. ¿no? Eh, a la hora de, de insertarla, simplemente generaríamos en este ejemplo, que como ya he dicho, pues, es muy facilito, ¿no? generaríamos una masa, le daríamos a cap y nos meteríamos nuestro formato SAT, que en este caso nos lo reconoce como CAD. Y al darlo a aceptar, eh, tendríamos eh, la masa con la geometría compleja que hemos traído del software anterior. Eh, si pasas, por favor, Javi. Esto que nos permite, pues en este ejemplo, eh, nos permite eh, incorporar elementos que ya contienen información dentro de Revit, es decir, utilizaríamos la geometría simplemente como base, y eh, toda la información la aportaríamos al generar elementos propios de Revit con las eh, funcionalidades que nos ofrecen las masas, ¿no? que podemos generar eh, pues, cubiertas, podemos generar muros, podemos generar suelos. Entonces, eh, todo esto nos permitiría simplemente apoyarnos en la geometría de una forma muy fiel, pero incorporar toda la información dentro de nuestro Revit. Eh, ¿Si pasas Javi? Gracias. Eh, aquí eh, hemos querido meter también eh, un curso de, de nuestro campus, ¿vale? de campus de Modelical, que nos ha parecido muy interesante. En todo, este, en todo este tema, porque Rhino quizás es uno de los grandes olvidados, ¿no? siempre hablamos de CAD, pero también podemos incorporar información de Rhino. Entonces este, este curso eh, nos explica Oscar que es uno de nuestros compañeros, explica de una forma muy clara cómo utilizar Dynamo eh, a la hora de incorporar toda la geometría compleja que podemos desarrollar en Rhino. ¿vale? Entonces esto sería a través de un package que se llama Rhino y eh, en este curso, pues, como ya he dicho, le explican de forma muy clara y de forma muy concisa cómo utilizar también este software y generar una fuente única o más o menos única de verdad, que es un poco lo que perseguimos. Sí, así es. O sea, alternativas al final, <coughs> digamos, bueno, cada vez tenemos más, ¿no? O sea, al final, cada vez se abren, se abren más caminos, ¿no? Igual que está, como comentabas, Rainamo, ¿no? Y está el, el, el curso de campus, está Rhino Inside, ¿no? Que, que viene muy, muy, muy, muy fuerte, ¿no? Y hace uh -huh. que, bueno, uh -huh. hace que Dynamo incluso pueda, pueda temblar, ¿no? pero bueno, o sea, digamos que la ventaja que tiene Dynamo de momento es que supone una licencia adicional de Rhino, ¿no? pero bueno, Exacto. <risa> por así decirlo. Al final la clave eh, es el dinero siempre. <risa> sí, sí, sí. Bueno, eh, pues bueno, eh, a mí me gustaría hablar también de, dentro de los usos ¿no? que hemos dicho, pues eh, de que que podemos tener de cara a cuando queremos incorporar información ¿no? eh, al, al modelo me gustaría echar un vistazo no a las opciones que tenemos para, para coordinación entonces eh, no sé si los bueno si de los asistentes bueno saber un poco cómo, cómo lo hacéis ¿no? o sea cuando no tenéis cuando no tenéis un archivo de Revit estéis coordinando con otros otras herramientas ¿Qué soléis, ¿Qué soléis utilizar eh, digamos en, para, para esta interoperabilidad en los últimos proyectos eh, que habéis tenido? ¿Se anima a alguien por el chat a comentarnos? A la gente muy tímida hoy. Sí, no... Nadie, hombre, no me creo que nadie haya utilizado ninguna... Nada, importáis siempre todo... Todo nativo, ¿no? Trabajan, <risa> trabajan solo, solo en Revit. Uniplataforma, ¿no? Sí. Ojalá, ojalá trabajásemos uniplataforma. JPG. J... JPG es para modelar familias. Guau. Wow. Con imágenes, oh, ¿no? Eso, Están mirándolo. Como... Aquí, bueno. Sí, nosotros claro. de hecho somos fans de la interoperabilidad con Paint. Eh, y la verdad es que el tema, el tema de, los PN, eso de los JPGs es, es interesante. ¿no? JPGs con, con garabatos de, poco, del ¿no? imprimir pantalla, ¿no? Sea. Y anotaciones y flechas. Claro. Inventor también, sí, la verdad es que. Pero bueno, claro, depende, depende del entorno, ¿no? Bueno. Eh... La verdad es que hay muchas opciones. ¿no? Dentro de las que hemos querido, hemos querido tratar, veo que veo que Bruno utiliza, utiliza Navis, ¿no? O ha utilizado a Navis. Y bueno, pues es el primero de los que queríamos hablar. ¿no? Eh, la verdad es que faltaría. O sea, estaría bien eh, haber traído una imagen. Lo que pasa es que, bueno, pues es una del. ha sido. ha sido complicado. ¿vale? Quería, quería coger alguna, digamos que mostrara bien esto y no, no la ha conseguido porque bueno, los, los modelos, digamos que tienen, o sea, está bien tener esa referencia pero dan problemas. ¿no? O sea, si, si habéis estado enlazando archivos de Navisworks habréis visto que pues, bueno, primero que la, la capacidad de consulta es limitada, ¿no? o sea, esto es, es algo que se, se ve muy claro en cuanto, en cuanto uno se trae un archivo de Navis. Eh, después la gestión de la visibilidad, lo mismo, o sea, tenemos muy pocas opciones para poder digamos, hacer una gestión eh, de los distintos tipos de elementos que tenemos y lo que quería mostrar que bueno en, en proyectos complejos pues eh, es, es, es evidente enseguida, ¿no? es que la, la renderización es, es inestable ¿no? y que eh, las superficies eh, pues, eh, muchas veces salen bueno ya no con facetados ¿no? sino con con quiebros que en realidad no son no son reales ¿no? sino que es parte del, de, de cómo de cómo está procesando las, las superficies las superficies revit vale entonces yo por estas razones si tenemos alternativa y generalmente si estamos sacando un modelo de Analyze works vamos a tener posibilidad de sacar o bien un CAD o un IFC eh, es una opción que desestimaría vale o sea, eh, no no es, digamos, por lo menos desde, desde mi punto de vista, eh, ni mucho menos la mejor, ¿no? Si, si, tenemos, si tenemos otras posibilidades. Bien, eh, digamos, la segunda alternativa de las más habituales sería utilizar modelos de WG, ¿vale? Que en este caso, pues en WG normalmente pues, nos van a venir los elementos sin información, ¿vale? Eh, o bueno con una información muy limitada, ¿no? además, pues como hemos estado comentando antes, conviene hacer un preproceso para que las entidades que traigamos a Revit pues sea geometría que dé los menos problemas posibles, ¿vale? o sea, todo lo que sean, digamos, objetos inteligentes de CAD en general van a dar problemas dentro de Revit, vale, y nos van a, nos van a causar un montón de, de dolores de cabeza. Eh, luego Ganamos en la gestión de visibilidad con respecto a Navis, ¿vale? Que al final es, bueno, eh, podemos gestionar por, por capas, como ya hemos comentado antes brevemente, pues eh, si el archivo viene bien estructurado y tenemos, digamos, los, los elementos bien clasificados por capas, pues vamos a poder hacer una gestión de la visibilidad razonable, ¿no? para, para poder coordinar y poder ver, poder contrastar que efectivamente pues, existe un, o sea, que estamos haciendo un diseño coordinado. Con esas otras eh, disciplinas que nos están entregando o que nos están enviando sus, sus modelos en CAD. ¿no? Eh, y bueno, y, de, por, y por otra parte, pues, pues obviamente, al tener la, la geometría, pues, eh, pues disponemos de, de, esa referencia, de esa referencia geométrica. ¿vale? Eh, bueno, sobre este tema ya hablamos en otro, en otro webinar, en detalle, ¿no? o sea, en relación a las particularidades que tiene el enlazar CADS 3D, eh, tema de coordenadas en detalle. Bueno, en, en la web tenéis también el post mítico de Sarai, que yo creo que es de los posts más visitados de la historia de la web de Modelical sobre coordenadas compartidas. Y bueno, en el webinar hablamos también precisamente de, de las opciones ¿no? y de las particularidades que, que tenemos que tener en cuenta cuando enlazamos. Eh, los CADS, los CAD 3D, ¿no? o sea, que al final, bueno, el sistema de referenciación, pues es un poco particular en lo que en lo que se refiere a, a las elevaciones, ¿no? Se toma una referencia distinta. Bueno, eso, eso está en, en campus, y bueno, muchos de vosotros que sois suscriptores, pues eh, tenéis, tenéis acceso y podéis echarle un vistazo, ¿no? Sobre todo para temas de para temas de coordenadas. Y bueno, por último, pues tendríamos los IFC, ¿no? Y bueno, en general, pues vamos a tener ya elementos con información, con información estructurada, ¿no? Que, bueno, pues si, digamos, los equipos con los que estamos trabajando, que nos están eh, entregando esos modelos, tienen cierto orden, ¿no? Y, y los, los archivos están bien estructurados y los parámetros, digamos, que se han, se han pactado bien o, digamos, se han establecido bien y demás, pues Toda esa información, digamos, que las vamos a, la vamos a poder aprovechar, ¿vale? Porque los, los elementos que se van a generar cuando enlacemos un modelo IFC van a ser, bueno, va, va a estar dentro de. Los parámetros van a estar dentro de los elementos. ¿vale? Después, eh, la, gest, la gestión de la visibilidad vamos a poder hacerla de la misma manera que, que, que hacíamos digamos, eh, con, con elementos de Revit, es decir, ya vamos a tener los elementos clasificados por categorías aquí es muy importante el mapeado vale que no que luego veremos veremos un poco eh, digamos de lo que serían las clases de IFC a las categorías de, de Revit ¿no? entonces si por una parte las clases de IFC están bien definidas y después el mapeado está bien hecho pues vamos a tener digamos una capacidad, digamos, muy grande de realizar filtrados en términos de pues eso, gestión de visibilidad, plantillas y, y demás. ¿vale? Eh, eh, también, pues seguimos teniendo una geometría fiable como referencia, ¿no? A diferencia de lo que podíamos tener en, en, con el NAVIS importado ¿no? y su inestabilidad. Y después que los tenemos elementos seleccionables y, y filtrables, ¿no? precisamente porque tienen. Esas, esas propiedades ¿vale? eh, bien bueno pues vistas estas tres opciones pues ya, bueno, ya está claro no o sea ya la solución a todos nuestros problemas está claro que son que es IFC vamos a trabajar con IFC y todo irá bien no pues bueno en la vida a veces parece que todo va a ir bien pero eh, la realidad nos golpea no o sea es decir pues eh, en realidad puede materializarse como un vidrio ¿no? eh, durante un saqueo o como pequeños problemas, pequeños escollos que podemos encontrarnos a la hora de, de trabajar, en este caso, con, con IFC. ¿no? Entonces, bueno, queríamos comentar, de hecho, creo que ha salido eh, por el chat ¿no? el tema del civil 3D. Pues bueno, queríamos comentar algunas cosillas sobre los problemas que dan eh, los, los IFCs exportados desde Civil 3D para traerlos a para traerlos a Revit. Bueno, pues eh, hay una serie de cosas que no podemos tocar. Digamos, pues cuando estamos importando IFCs no vamos a poder seleccionar digamos, cuál es el modo de posicionamiento, es decir, si. O sea, así como en eh, los modelos de Revit podemos seleccionar si queremos origen origen, centro a centro, coordenadas compartidas ¿no? Orienta, o, o alineando los, el project base point en las últimas versiones, pues esto no lo vamos a poder, no lo vamos a poder definir en, cuando importemos un IFC. ¿vale? Por otra parte, pues el posicionamiento digamos, que lo hace alineando el origen interno de coordenadas de, de Revit o sea, con Sí, que esto, bueno, daría para. De hecho, se explica en el post de, de Sarai, ¿vale? De las coordenadas. Eh, posiciona ese sistema de coordenadas interno, ¿vale? Eh, con respecto al origen, digamos, global de, que, trae, que trae el IFC de, de Civil Test. Por lo tanto, digamos que <coughs> después de importar, parece que no hayamos. O sea, si, si lo habéis hecho alguna vez, cuando os traéis el IFC da la sensación de que no os habéis traído nada, pero la realidad es que se han importado los elementos tan sumamente lejos que ni siquiera, bueno, nos hace un lío haciendo un zoom extensión, ¿no? o sea, directamente no puedes ni centrar la vista en los, en los elementos que se han, que se han importado. ¿vale? Entonces, bueno, eh, ¿qué podemos hacer frente, frente a esta situación? Bueno, pues después de haberle dado algunas vueltas, hemos llegado a la conclusión de que el problema, pues... Eh, digamos que es, se puede solucionar o se puede hacer, se puede hackear el, el IFC, digamos, eh, si tocamos un poco las, las coordenadas con las que sale de, de Civil 3D. ¿vale? Y sobre todo, pues las que son relativas al posicionamiento ¿no? que, que está definido en, en el campo IFC Building. ¿vale? El campo IFC Building, digamos que se define un se define un. Un sistema de coordenadas, ¿vale? Y ese sistema de coordenadas, si no tocamos nada cuando sale de de, de Civil 3D, pues está orientado con el origen de coordenadas global. ¿no? Entonces está todo 0,0 y bueno, con las direcciones principales. De manera que cuando Revit lo importa, ¿vale? Eh, lo que interpreta es que ese es el sistema de coordenadas y alinea el sistema de coordenadas global. Con el origen interno. Por lo tanto, los elementos se van lejísimos. ¿vale? Entonces, bueno, una manera de solventar esto es hacer una transformación, ¿vale? Y eh, modificar, las, modificar las propiedades de ese sistema de coordenadas que se le asigna a el IFC building. ¿vale? Entonces, bueno, en grande, a grandes rasgos, digamos que si estos son los sistemas de coordenadas que tenemos, vale es decir el, el que veis en rojo sería el, el sistema de coordenadas interno de Revit, ¿vale? que es, bueno, ahora ya en las últimas versiones se puede ver el, el origen interno y el ángulo de, de proyecto, ¿no? que digamos que es visible ¿no? o lo podemos consultar de manera sencilla desde el project base point ¿no? o sea, del punto base de proyecto, ¿vale? entonces digamos que estaríamos viendo ese, origen, o sea, ese sistema de coordenadas interno en rojo y después en negro tendríamos el sistema de coordenadas globales. ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer en este archivo es precisamente definir como origen, de, como origen del IFC Cartesian Point, que, es, que está definiendo el, el sistema de coordenadas, tenemos que definir las coordenadas de el sistema de coordenadas global, ¿me veis, no? ¿Veis mi ratón? ¿Verdad? Sí. Sí, vale. sí lo vemos. Vale. Este punto de aquí lo tenemos que definir con respecto al sistema de coordenadas ¿vale? Interno. Entonces, si somos capaces de hacer esta transformación, ¿vale? Que esto, bueno, pues vendrá definido por el survey Point, al fin y al cabo es una transformación de sistema de coordenadas, ¿vale? O sea, bueno, pues la, las matrices típicas con los senos y los cosenos, si os acordáis de cuando de álgebra, ¿no? Y estas cosas, en primero, o segundo de carrera hace muchísimo tiempo, eh, pues, digamos, haciendo esa transformación y poniendo como origen en, en, en ese IFC Cartesian point las coordenadas de este punto en este expresadas en este sistema de coordenadas, y digamos que poniendo el, la dirección principal de acuerdo con. El giro que tiene el eje X con respecto a este sistema de coordenadas, ¿vale? Con eso, haciendo esas modificaciones, que al fin y al cabo es lo que tenemos aquí, conseguimos que entre en las coordenadas, en las coordenadas buenas, ¿vale? Es decir, o en las coordenadas que queremos que entre. Es decir, que al final lo que estamos haciendo es eh, engañar a Revit, por así decirlo. Eh, modificando el, el sistema de o el, el posicionamiento del IFC eh, Axis Placement este, para que digamos tome ese punto de referencia a, a la hora de importar. ¿vale? Entonces, bueno, este truquillo, si lo queréis probar. Eh, estamos de, bueno hemos desarrollado un pequeño nodo de Dynamo vale lo que pasa es que bueno todavía no, no lo hemos incorporado a todavía no lo hemos incorporado al package vale pero si estáis atentos a nuestras redes en cuanto en cuanto lo tengamos pues os lo, os lo haremos saber vale o en sea, cuanto lo tengamos en el package claro el package de modelical vale y bueno, yo os dejo con Javi que también quiere contaros otros traumas ¿no? de, de IFC, ¿no? Esto es, pues, lo que os decía, terapia un poco de grupo y bueno, pues cómo vamos consiguiendo superar nuestras pues, nuestras adicciones ¿no? al IFC. Sí, bueno, aquí intento daroslo muy masticadito para, para aquellos que os enfrentéis por primera vez a traeros un IFC, en este caso pues una estructura de tecla. Eh, traeroslo a, a Revit para conformar pues un archivo, digamos, nativo de Revit, ¿no? O sea, lo más estrictamente igual que estaba en, en tecla. Lo primero que, que quiero deciros es las dos opciones que hay para abrir un IFC en Revit y una es importar y otra es abrir. O sea, link y open. Eh, no hagáis Open, no hagáis Abrir. Abrir lo que va a hacer es que lleva muchísimo tiempo de lectura eh, y generalmente, y casi 100% de los casos, llega sin los, sin los valores de los parámetros, como veis en la imagen de la derecha. Lo mejor es importarlo importarlo, os lo tra a, a la hora de insertarlo dentro de un archivo de, de Revit, os genera un link que se llamará igual que sifc.rvt que es el que marco ahí a la izquierda, en el árbol de navegación abajo, veis que ahí hay un link de hecho yo estoy tocando, en ese pantallazo estoy tocando el link, por eso sale como en, en gris, pero veis que ahí están escritos los valores y en el, la imagen de la derecha no. Podemos pasar Vale, un poco lo que os contaba, ¿no? Eh, a la hora de traerte un IFC, de todas formas, pues bueno, tienes que configurar eh, este, este eh, vamos, la configuración de importación de las categorías de IFC a Revit. Algo tan fácil como decir que los pilares, eh, o sea, IFC column sean eh, structural column, ¿no? Eh, esto también digamos que ya se ha hecho en, el, en este caso en tecla en el que ellos tienen un BIM y lo van a exportar como IFC BIM y tú luego lo vas a incorporar como, como la categoría correspondiente en Revit ¿no? eh, vale, está muy claro que, que, que una viga tiene que ser la categoría viga y no va a ser otra no ahora eh, veremos cosas voy a dar unas, un par de pinceladas sobre ello eh, Qué es lo que luego ocurre ¿no? realmente. Porque no todo se puede mapear ahí, es decir, no todo. O sea, cuando tú tienes la, la viga, ¿cómo la vas a llamar? Según el IFC description, según ifc name, según un parámetro que te haya dado eh, aquel que la haya modelado y quienes estén operando el modelo hayan convenido. Eso nos puede pasar. Bueno, aquí a la derecha simplemente. Mostraros un pantallazo de eso, que cuando os lo traéis es un link, ahí lo tocáis y, y bueno se llama, en este caso habíamos importado un IFC zip y ahí tenemos un modelo de Revit que se llama como ese IFC que nos hemos traído. Una vez eh, hemos hecho esta operación, cerramos ese archivo y abrimos ese, ese que quedó vinculado. Creo que el siguiente ya. Bien, una vez allí, eh, lo que tendríamos que hacer, que es un, eh, bueno, como bien decía Javi, todo esto es un tema, ¿no? Y tenemos bastantes cosas publicadas para, para que os podamos, para que os podáis guiar, tanto en nuestra web como, como en campus. Y tengo que decirlo, mucho de lo que tenemos en campus es, es para incluso nosotros mismos, o sea, que aprovecharlo porque es bien barato y, y merece muchísimo la pena. Eh, bueno, sí, simplemente quería contaros que os traéis ese IFC y adquirís unas coordenadas lo más fácil es adquirirlas de un archivo que ya tenéis controlado en esas coordenadas eh, Bueno, por dar una pincelada clave, como veis ahí en, la, en el cruce de rejillas, podemos establecer que ese va a ser el punto ¿no? con sus seis decimales eh, y luego la pregunta es... ¿y, y, y... ¿Y dónde dejamos el, project, el, el PVP? ¿no? Pues si está con la chincheta puesto es como establecerlo donde uno quiera. ¿no? Como el, como el que empezó a tomar eh, el topógrafo que se posicionó ahí ¿no? con la estación total y, y, y desde allí marca las referencias. Ese punto no cambia, por mucho que... O sea, el, nuestro punto de la, del cruce de las dos grids no cambia y podemos... Eh, cambiar la posición de ese hito ¿no? como, como ese mojón el, como ese objeto que posicionamos ahí ¿vale? siguiente sí eso es o sea, al fin y al cabo el project base point ¿no? punto base es como una base de replanteo ¿no? nos permite sacar replanteos parciales o sea que dependiendo del tipo de proyecto hay veces que pues, nos viene definido y ya está y así <coughs> digamos que podemos sacar el proyecto en, en ese sistema. ¿no? Vale, a... como os contaba, pues una de las primeras cosas que va a pasar cuando os traigáis un IFC es que eh, todos los objetos tendrán un nombre de tipo y su familia se llamará igual. O sea, todo es una familia con un tipo, una familia con un tipo. Y resulta que estas familias eh, son familias de sistema y no están en nuestro árbol, no podemos ir a ellas. Eh, creo que, en este, bueno, yo lo estoy viendo en pequeñito, pero a veces pues, el nombre que recibe ese tipo con los valores en sus parámetros de IFC pues, pueden diferir, pueden no estar bien controlados por la exportación, porque la exportación que alguien haga puede haberse eh, recogido en un documento y decir, no, no, yo te he mapeado las categorías pero ahora resulta que, que se llaman chapa o se llaman HB300 y resulta que bueno hay que matizar más ese, ese elemento eh, ¿siguiente? hay algo se ha quedado? ¿dale otra vez? A ver, ¿atrás? ¿a ver un pelín atrás? vale, sí, simplemente... Esto que se ha quedado ahí un... ¿Sigue? Pues porque, o sea, vale. Aquí pues un poco lo que yo lo estoy viendo en chiquitito, pero más o menos es lo que os acabo de contar. De, por ejemplo, eh, unas eh, conexiones, no esta, estas placas que, que hacen estas uniones, pues dependiendo de cómo estén posicionadas alrededor del pilar, pues ten, recogían un nombre u otro. Y básicamente, como veis ahí, comparten un poco los mismos parámetros. Sin embargo, el de la derecha se llama chapa y, y el de la izquierda es el IFC Name y el otro es el IFC Description. Entonces, bueno, pues ahí podéis ver cómo de repente pues ocurren este, esta, esta serie de cosas. Eh, lo he sintetizado mucho. También he querido hacer una imagen de cómo viene ¿no? de tecla, porque viene incluso con sus mismos colores y lo hace muy legible a la hora de... Cuando alguien ha estado viendo el, el archivo en tecla y luego lo ven ve en Revit, eh, es muy agradable que es exactamente lo mismo, la misma visualización. No se poligona, no hace líneas extra... Funciona bastante bien. Eh, bueno, ahí tenía una animación en la que hay bastante, bastante incertidumbre a veces de, bueno, ¿y este estará bien? ¿O estará mejor este? Eh, bueno, pues estas cosas hay que... Hay que controlarlas y, y bueno, pues eh, como bien decía Javi, pues al final cuando nos encontramos muchas veces con esto, pues intentamos dar una solución que incluso podamos colgar eh, como un nodo. Hoy por hoy nosotros, siguiente, hoy por hoy nosotros, pues nada, hacemos un poco con estas dos definiciones eh, en la que alimentamos eh, con la de arriba eh, un pa unos parámetros que hemos creado dentro del IFC para que nos dé la elevación absoluta de, de, de, de, de los extremos de las vigas. Y luego, pues como veis abajo, un pequeño ejemplito de, de, de cómo coger columnas, creo que no llego a verlo, y darle el nombre en función a su IFC Description. A veces son parches, pero, pero realmente, o vuelves a exportar eso desde el programa original, en este caso tecla, y buceas bien cómo darle a esa categoría el IFC Description como Name, que no es fácil y menos cuando tú no haces la, la exportación pues simplemente con, con un dominio básico de Dynamo pues podemos eh, generar este, este parche pues bueno, esta ha sido la presentación digamos un poco lo que teníamos preparado, nuestros bueno, pequeños traumitas y cosas que nos hemos ido encontrando y no sé, si a ver, si tenéis preguntas, si, van, si han quedado por ahí alguna, o van siendo respondidas. ¿Preguntas? ¿Ruegos? Cualquier apreciación, o si queréis compartirnos sí. vosotros otros trucos, al final este tipo de trucos los lo consigues enfrentándote a ellos y buscando una solución. O sea que trucos hay infinitos entonces Si queréis compartir cualquiera de ellos o lo que sea, el chat ahora es vuestro y todo el mundo está mirándolo, así que es el momento de lucirse. Preguntaba antes eh, Javi, Luis Medina, si teníamos eh, definido o conocíamos algún flujo de trabajo que sea útil para InfraWorks. Bueno, eso está Autodesk trabajando en ello. <ríe> Quiero decir, eh... elevamos, elevamos la pregunta a Autodesk, ¿no? <ríe> no, o sea, a ver, a ver. La versión 21 decían que, o sea, entiendo que <coughs> Infrabor será para, o sea, pues para la parte de estructuras, entiendo. Es decir, que al final, pues, tienes que, al final te lo tienes que crear, o no sé, bueno, tienes biblioteca, ¿no? Pero los elementos, si quieres hacer cosas particulares, te las tienes que hacer con Inventor. ¿no? Y después, bueno, en principio, eh, digamos que se puede importar a Revit, ¿vale? El, lo que son las estructuras de InfraWorks, creo que es la 21, ¿vale? Eh, el tema es que lo que te llega en la 21 y en la 20, creo. Bueno, habían mejorado cosas. El tema es que lo que, lo que te llega es geometría, son direct shapes. O sea, si, si digamos la intención es continuar desarrollando el proyecto y cambiar cosas, pues eh, o sea, es... El agudo, o sea, no, no, no, vas a poder, no vas a poder editar los elementos que vienen de, de, de infraworks. ¿vale? O sea, lo puedes tener como referencia, simplemente como referencia de de modelado, sí que, sí que te lo puedes traer las, las estructuras y además directamente a, de infra. O sea, de hecho, bueno, ya había se exporta, se exporta un formato, pero vamos, es una opción que en general de, yo intento no utilizar. ¿Por qué? Pues porque requiere más software, digamos, que, que no, que no suele utilizar tanta gente. ¿no? Por una parte, Inventor, para ser capaz de tener cosas suficientemente adaptadas como para hacer los diseños en, en InfraWorks y después, al final, la interoperabilidad es un poco limitadita con Revit de momento, ¿no? Sí, todo es cuestión de ver cómo va evolucionando y cómo se va desarrollando claro, o sea, si, si, porque a ver el tema es que tú te curras un, o sea, te curras un archivo de inventor, eh, digamos las piezas super bien, super paramétrico todo y bueno, y, y haces tu prediseño digamos en InfraWorks es un poco su ámbito de trabajo y claro y después te plantas en Revit y tienes que rehacer bastante, la, o sea tienes que rehacer el, el trabajo que lo que te llega de Revit a día de hoy son, son objetos tontos, por así decirlo, ¿no? O sea, objetos no paramétricos. Eh, bueno, ¿flujo de trabajo para Revit-Cipe? Pues bueno, eh, IFC y rezar. Sí. <ríe> Básicamente. O sea, porque Cipe, bueno, a ver, eh, sí, no sé. Cipe además no tiene, hasta donde yo sé, no tiene API abierta todavía, ni nada, o sea que no, no se le puede hincar el diente mucho. Uh -huh. A ver si ahora sí. con, la, con la nueva versión que había sacado Cipe de, de arquitectura consiguen ponerse un poco las pilas en el IFC y, y entrar dentro del ciclo. Pero sí, vamos. sí, o sea, exacto, sí, si sí, el IFC, el IFC estar está, pero bueno. A ver, eh, Respondo a Jonathan sí. así a un voz sí, joder, que... eh, sí. La mejor forma de exportarlo es un IFC Zip Porque te va a hacer que pese menos y, lee, y lo lea mucho mejor Revit De todas formas hoy lo que hemos querido hacer hincapié es cómo traerlo No cómo sacarlo de, de tecla, que también ahí hay un tema En cualquier programa sacar eh, un, I, un IFC es un, requiere un control ya sea en IFC, XML en Chip, IFC, IFC, IFC normal elevaciones IFC site. sí sí bien en, en tecla también bueno hay cosillas o sea pasan cosas no o sea, <risa> y los parámetros o sea, el mapeo de los parámetros a ver que se puede hacer bien pero después pues eh, si la cadena de texto es muy larga pues da no problemas o sea bueno cositas que pasan en cada programa particularidades Los dejamos para que proceséis la información que os hemos soltado? Sí, o, o no, o que os, o no. <ríe> <y> os olvidéis <ríe> Que posiblemente <ríe> sea lo que hagamos nosotros <ríe> así que nosotros veréis Siempre también estaremos en Campus que allí podéis poner comentarios y, y bueno, ir siguiendo los, los distintos cursos mucho más exhaustivos de lo que aquí lo contamos Exacto, y en la en la web nos contactáis fácil o por LinkedIn, vamos, a día de hoy bastante sencillo que nos cacéis por el medio mm -hmm. que queráis, podéis elegir. Muchas gracias a vosotros por estar aquí y nada, vamos cerrando, ¿no? Sí, sí. muchas gracias y nada, que tengáis buen fin de nos vemos en la próxima. Gracias. Hasta la próxima, chao chicos, chao. adiós.